Bienvenidos y bienvenidas a esta lección donde abordaremos la creación de formularios en Microsoft Forms. Esta es una aplicación de Office 365, la cual te permite crear cuestionarios, encuestas y registros de manera personalizada, los cuales se podrán compartir para que otras personas respondan utilizando cualquier navegador o dispositivo móvil. Para iniciar, ingresamos a nuestra cuenta de Microsoft 365. En la parte superior izquierda, damos clic en nuestro icono de aplicaciones, clic en todas las aplicaciones y seleccionamos la aplicación Forms. Damos clic en Nuevo formulario. Dando clic en Formulario sin título, podemos agregar un título a nuestro formulario. De esta manera, la otra persona sabrá de qué se trata este formulario. Dando clic en Agregar nuevo, vamos a poder agregar preguntas de tipo de opción. Texto, calificación o fecha. Vamos a dar clic en opción. En esta parte vamos a realizar nuestra primera pregunta. Y en opción vamos a agregar los diferentes tipos de respuesta. Si deseamos agregar más opciones, seleccionamos agregar opción. De esta manera ya tenemos nuestra primera pregunta. Y si queremos editarla, damos clic en ella. Podemos hacer una copia de esta pregunta si vamos a utilizar las mismas respuestas, pero cambiando la pregunta. Podemos eliminarla y también cambiar la posición. Si deseamos que la respuesta sea obligatoria, dejamos marcada esta opción. Para seguir agregando preguntas, vamos a dar clic en Agregar nuevo. Vamos a seleccionar el tipo texto. En esta parte podemos preguntar el nombre del docente. Si deseamos que esta pregunta aparezca de primera, damos clic en ella y presionamos la flecha Subir preguntas. Y de esta manera podemos ir agregando las preguntas que consideremos pertinentes para este cuestionario. Y para visualizar las respuestas que han dado los docentes a nuestro formulario, vamos a dar clic en nuestra segunda pestaña que dice Respuestas. Para compartir nuestro formulario en la parte superior derecha, vamos a dar clic en la opción de Enviar. Vamos a seleccionar Acortar URL para que la dirección sea más corta. Damos clic en Copiar y listo. De esta manera podemos compartir este enlace mediante un chat con los docentes de nuestro menor a cargo. Cuando nosotros diligenciamos formularios, al momento de enviar la respuesta, siempre aparece un mensaje de agradecimiento. Lo vamos a personalizar. En este caso, damos clic en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha. Clic en configuración. Marcamos la casilla personalizar mensaje de agradecimiento. Y aquí ya podemos agregar nuestro mensaje. Y hemos llegado a la finalización de nuestra lección. Esperamos haya sido de tu agrado y pongas en práctica esta herramienta.